este sueño en su aspecto positivo simboliza amor y consuelo en tu vida y en su aspecto negativo habla de aspectos frágiles de tu personalidad como la falta de responsabilidad, necesidad de protección, cariño y el mal manejo de tomar decisiones. Soñar con madre fallecida simboliza los viejos recuerdos de nuestra memoria para interpretarla en vida y así también es una señal de que la extrañas pero que quieres continuar con tu vida y ser exitoso como ella así lo hubiese querido. Soñar que mi madre va a fallecer, augura problemas e inseguridades en tu vida, porque estás atravesando una etapa donde las malas decisiones del pasado están afectando tu presente y buscas que las cosas regresen a estar como antes. Soñar con madre llorando, esto augura una etapa negativa en tu vida, generalmente a cuestiones económicas, lo que podría traerte estrés y terminarte causando una enfermedad, si no aprendes a solucionar los problemas para que no te consuman. Soñar con madre embarazada, nos quiere decir que estás frustrado porque te llegan nuevas responsabilidades y tu vida social se está viendo muy afectada. Soñar con madre enferma es una advertencia a que necesitas un cambio urgente en tu vida y que no estás tomando buenas decisiones y necesitas ayuda. Soñar que discuto con mi madre indica la falta de responsabilidad y una relación inestable con ella o con algún otro ser querido y que debes aceptar la culpa y error de tus actos para convertirte en una mejor persona. Soñar que tu madre te golpea, esto significa que estás arrepentido de una situación que ocasionaste y que probablemente esto afecte a otras personas o genere alguna pérdida económica directamente para ti. Soñar que mi madre se casa, te alienta frutos de un trabajo realizado pero que se va a necesitar de tu compromiso para obtenerlos y que además pongas más atención a las decisiones que vayas a tomar en relación a tu trabajo. Soñar que le quitan la vida a mi madre, representa que estás frente a un miedo de perderlo todo y por lo tanto deberías prepararte para recibir posibles malas noticias y estar listo para enfrentar cualquier desafío.